En Más VIP salió una información que la beba ¿Si ¿sí, ¿se acuerdan de la beba roja? Tú, Jorge Luis, que tú con la beba roja tuviste muchas ilusiones. No, no, no, no venga con... que No, el flaco también tuvo ilusiones cuando veía Bienvenidos y veía a la beba roja con sus escotes. Eh, eh. No, esa no es la beba, esa es Amelia, eh, que se cree. Eh, eh, eh. La del vestidito con las flores es la beba. Miren la edad que tiene la beba y mira cómo se ve la beba, eh, la beba Rojas. Sí, no no es el lío tuyo, Luis, ese lío tuyo. La beba Rojas demandó al Espacio Sin Filtro, el dueño es mi amigo y mi hermano, a los foques Music, y también demandó a la integrante del programa de Sin Filtro, que se llama Amelia Alcántara, la que todos conocemos, esa de Negro. Esa mujer de negro, esa misma, Amelia Alcántara, eh, quien hace unos días la acusó a la presentadora venezolana de más, de más, eh, esa palabra no puede decir, y sostener relaciones sexuales extramaritales con un productor de Telemicro. Le dijo como que ella, con un productor y eso, según supo más VIP, Rojas, que lleva años residiendo en el país, es una mujer casada con hijos. Habría tomado la decisión de llevar hasta la justicia a la también modelo que culminó difamando a la veterana actriz. Dijo, lo de ayer no sirvió. Ella realmente no es retrato. No acepto que difame a la beba, Así que esto continuará. Así dijo la fuente a más VIP, tras ver la supuesta disculpa de Amelia Alcántara en Silfiltro. Parece ser que Amelia también pidió disculpa si se pasó. Amelia, que control de esa boca, porque miren lo que pasa. Para que estemos claros de lo que es la información y la comunicación. Usted puede dar una crítica, yo puedo decir, la beba roja no me gusta como actúa, vea, o no me gusta como conduce el programa. Eso es válido, eso es una crítica. Ahora, la difamación es otra cosa. La difamación es cuando usted acusa a una persona de manera falsa y no tiene pruebas para poder demostrarlo. ¿De qué forma Amelia va a tener prueba de que la señora, según aquí la nota, había uh -huh, teniendo relaciones extramaritales contra un productor, una mujer que es casada, que le va a afectar mucho porque la gente cuando la, las redes sociales, todo lo que se, nadie tiene aclaración. Es verdad, ¿Es Eso, Juan Luis, no verdad. Las redes no se aclaran. No, no, no. Los chimes tú los tiras. Los chimes se tiran. Pero nadie aclara. Yo puedo decir aquí, no porque Jorge Luis usa un champú para cabicia, porque está quedando cargo. ¿Verdad? Es falso. Si yo no lo aclaro, aunque sea falso, ya la gente, en la, en la, porque yo no lo aclaré, ya la gente entendió que en verdad es así, que eso que Jorge Luis tiene, usa champú. Entonces se queda la gente y aunque tú lo aclares. Si hubieron mil personas que escucharon cuando tú dijiste que yo sí, champú, Solamente 300, quizá lo tuvieron. No, no, porque el chisme que corre más. El chisme corre más. Sí, negativo, que, la, que, que aclara. Que acla, óyeme, la disculpa la escuchan 100 gente, como dice Luis. Y pro el chisme lo escucharon 2000 gente. Porque el chisme corre más. No llega a una aclaración. Y eso es lo que pasa a veces en los medios de comunicación, que soltamos los chismes, comenzamos a hacer las acusaciones, y creemos que eso se va a quedar así. No, la beba Rojas es una mujer casada, una mujer que, que tenemos que respetar, y que Amelia debió respetar, porque independientemente, Amelia, que vuelvo y digo, miren, y Amelia tiene que tomar esto de consejo, ya que tiene un tiempecito en medio de comunicación. No importa si tú sabes si una vez esa comunicadora se acostó con quien sea. No importa que tú lo sepas, que tú tuviste presente. El problema está que eso jurídicamente no se puede demostrar en un tribunal. Porque por eso, cuando usted salta con que Fulano estuvo con Fulana, si los dos negaron eso en un juicio, ¿cómo tú lo vas a probar? ¿Cómo tú vas a probar eso? ¿Cómo ella va a probar ahora? Que la beba no estuvo, eh, estuvo con el productor de televisión. Ah, que yo sé. No es que tú sabes, es que la comunicación, eso me lo enseñó el señor Marino Zapete. En la comunicación solo se puede, y en, en la televisión, solo se puede decir lo que se puede probar. Solo se puede decir lo que se puede probar. Y Amelia no podía probar que la beba estuvo en... en una relación extramarital con otra persona. No había forma de ella probar eso. Entonces Amelia, creo que ahí te cediste, aunque pediste disculpas, pero el problema es que hay que evitar decirlo. Porque aunque uno pida disculpas, siempre hay problema, siempre hay inconvenientes. Siempre quiere. Sí, y, y, y, sí. No, así no. Usted tiene que controlarse. Controle su boca, controle sus emociones. Controle sus emociones. Así que, Amelia. No, no pongo, no ella. Exacto. Aunque te voy a ser sincero, es el problema de los medios de comunicación. A menos que Beba se dé a respetar de verdad. Si Beba quiere hacer respetar de verdad, tiene que seguir la demanda. Porque si ella. Hagan ah, un acuerdo de, entre amigas y quedó ahí. Van a haber una falta de respeto después sí. y van a coger la justicia de relajo porque todavía, todavía yo estoy esperando la, la demanda de Yomeli y Sandra. Yo no la he encontrado. Yo no lo he encontrado. La demanda de Yomeli y Sandra. No sé si qué, qué tiempo dura. Aquí está Ay, la, mire la disculpa de Amelia. Oye. El para eh, Me han dicho por ahí que eh, Bebas Rojas, eh, Bebas se, Rojas. Sí, se siente ofendida por algunos comentarios que yo hice hacia su persona aquí en el programa de Sin Filtro. No sabía que se iba a poner de esa manera, uh -huh. eh, pero aquí estamos para eso. Si tú crees que te hicimos sentir mal con alguno de nuestros comentarios, principalmente de mi persona, pues de parte del programa... Te pedimos unas disculpas, pero esto es para gozárselo, señores. Esto no es para tomar nada personal. Nadie aquí tiene nada personal con nadie. Sí. Aquí cada uno hace quizá un tipo de comentario, pero no, si te sientes ofendida... Es una, ofendida, una, una, chichita, es una checha, pero si te sientes ofendida por algo que yo pude decir, algún tipo de comentario, pues humildemente aquí se te pide disculpas, porque aquí estamos para eso. Eso es así, hay que, hay que disfrutar y pasarla bien. Y el show el sigue contigo. Este, el show... Ah, doy. Ella lo toma tan checha, como tan... Amelia, es que tú estás acusando. es acusa, eh. Y en este micrófono hay que tener cuidado, eh. Este micrófono hay que tener cuidado.